La verdad es que toda historia comienza en algún lugar y que a veces también es difícil reconocer los mejores momentos de tu vida cuando los tienes delante. Pero siempre debemos buscar la magia en haber llegado a esos momentos y lugares únicos de nuestra vida sin haberlo planeado. Una vez, mi amiga más sabia me dijo nunca digas nunca pero nunca imaginé llegar tan lejos con mi cámara nunca imaginé alumbrar mis miradas con atardeceres tan perfectos, nunca, nunca imaginé que mis manos flotaran en aguas del paraíso. Delicioso. Hola familia, bienvenidos al video de hoy. Hoy estamos en Villa Clara, calle Santa María, específicamente Hotel Valentín Perla Blanca. Un lujazo para este canal, patrocinados por Cubalia, una agencia de turismo de primer nivel, la cual les recomiendo. Son excelentes en su gestión y manejo de tus viajes y tus eventos en Cuba para que te puedas divertir, para que puedas conocer estos destinos especiales. ¿Por qué estoy haciendo este video de hoy? La razón es simple. Al estar en un callo y es un lugar tan alejado, pienso que es importante saber si vale la pena o no venir a un lugar donde solamente vas a estar en ese lugar, donde vas a invertir tu tiempo, que es tan valioso, en estar en un hotel que no sabes si es bueno o no. Pues juntos, hoy vamos a descubrir si vale la pena o no alejarnos a los callos de Cuba, playas vírgenes, hoteles especiales, destinos paradisiacos, turismo de primer nivel. Así andamos en el canal. Hoy andamos con Anita Consuín, que ahora mismo está atrás de la cámara. ¡Hola! Hola. Ya se dan cuenta por su bubería que andamos con Arita Entonces sencillo, ya estamos en la piscina, nos levantamos, está amaneciendo como ven, aprovechar esta piscina, aprovechar estos super días a todo, a todo meter. Porque esto para nosotros los cubanos es complicado. Y nada, vamos a descubrir el Hotel Valentín Perla Blanca juntos. ¿Ok familia? Ya estamos desayunando, ya vieron qué piscina más hermosa. Otra característica que tiene este hotel es que es todo incluido, como los hoteles de Varadero y muchos hoteles de Cuba. O sea, pagas para estar aquí y lo demás es relajarse. ¿Ven qué bello amanecer? Es precioso. Y nada, ahora les voy a enseñar la habitación. Ya me pongo ropa, basta de nudismo. Y y a, a ver qué tal. Mira, está dándole comida a los gatos. Y bueno, ya vieron la habitación del hotel, increíble, lujo de primera categoría y no estamos en la suite imperiales, este hotel tiene suite imperiales, tiene las habitaciones deluxe, tiene habitaciones preparadas solamente para menús válidos, tiene vistas más, vista a la piscina, realmente está distribuido, increíble, son 1020 habitaciones, un, una cantidad impresionante que se traduce cuando estamos todos juntos en la piscina y en la playa, toda esa cantidad de gente divirtiéndose, que eso me ha encantado hasta ahora. No tengo quejas, ya vieron el área de la piscina, preciosa, el agua tibia, cristalina, hermosa. Ya vieron la habitación de primera categoría, no tengo más nada que decirle. Ahora vamos a seguir visitando todas las instalaciones del centro y como colofón para cerrar este video que es acerca de un paraíso tropical que queremos conocer y saber si vale la pena o no, cerramos en la super playa de Cayo Santa María. Pero se las dejo para el final, no para que tengan que ver el video este final obligado, pero... Pero sí para eso, para que tengan que ver el final, obligado. Y aquí estamos con nuestro asistente de hoy. Hello. Porque para feo yo, <risa> viste, descarada. Para feo yo ando con mi hermana Bella y estamos además de guarachando Trabajando. Trabajando. Como les dije ya, todo este viaje es eh, logrado, recomendado, patrocinado y organizado por Cubalia Tours. Increíble gestión, velocidad... Mejores habitaciones, sin quejas. Y el buffet muy bueno también. Ah, pero es más específica. <risa> el buffet bien incluido, no lo da Cubalia, pero Cubalia te trae al lugar que está el buffet rico. Y nada, hotelazo, lo único malo y bueno para ustedes si viven en un país frío es gran calor. Sí. Seguimos viendo Hotel Valentín Perla Blanca, vamos ahora a visitar las instalaciones dentro del hotel, lobby y todo eso, ¿vale? Vamos.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 Bueno, familia, este fue el lobby del hotel. Se dieron cuenta esa mezcla de lo moderno con la naturaleza. Se mezcla perfectamente, da un ambiente muy agradable. Un detalle característico: es un hotel solo para adultos. O sea, aquí no vas a tener al que le molestan los niños caminando, no vas a tener esa vorágine de los niños jugando, ni puedes traer tus niños. O sea, es para relajar entre adultos tiene sus características especiales Al vale ser cinco estrellas muy importante tiene wifi en todo el hotel incluyendo a las habitaciones llega la señal wifi que es gratis pero no entrar a la wifi o sea tienes que comprar el tiempo de wifi a un dólar la hora un CUC, que es la moneda de acá del lugar estamos a hora y media del aeropuerto de villa clara o sea es bastante rápido llegar viniendo del exterior en un carro hasta el sitio es relativamente económico un hotel maravilloso hasta ahora vale mucho la pena Así que ya lo voy recomendando Ahora vamos a ir a almorzar Al super buffet Que aquí tenemos la comelona Por allá atrás ¿Vamos a comer, Anita? Vamos Ya escucharon Vamos Ahora vamos a almorzar Y después vamos a la playa Y seguimos conociendo un poco Les tengo una sorpresilla ahí De Rápido y Furioso Pero ya lo verán ha estado súper rico, súper bueno me ha encantado todo es uno de los mejores buffets que he ido siempre hay queso crema, que lo cojo todas las comidas desde que estoy aquí cojo queso crema ahí está, y bueno nada, me encanta el buffet <ríe> ya no quiero hablar mucho que tengo hambre Azúcar blanca, así define este hotel. Elegante, bella, perfecta, que se te va entre los pies como azúcar blanca. Yo sé que la metáfora está...